Soy auxiliar de veterinaria de la Fundación Paraíso de la Mascota y la misión de la Fundación es rescatar, rehabilitar y dar en adopción. Todos los proyectos que ingresan a la Fundación rescatados eh, se les hace sus respectivos exámenes médicos y ahí se vacunan y se esterilizan para ya poder ya entregarlos en adopción. El sostenimiento de la Fundación no pues no es, no es nada fácil, entonces de verdad que es una gran ayuda cuando las personas o, o empresas como Laika vienen y, y nos donan esta cantidad de dinero.